¿Qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con Alemania en el festival de Eurovisión desde 1956 hasta el 2022. Fue otra de las ganadoras de, de la encuesta que os dejé a ver qué país queríais que reaccionara en el siguiente vídeo. Y bueno, vamos a ir con, con Alemania, el último país del Big Five que me faltaba por reaccionar. Así que vamos allá. Bueno, el primer año me cuesta mucho poder leer y pronunciar el alemán, así que os ruego que me perdonéis. Bueno, la segunda canción del 56. ¡Ey, qué buena! Bueno, una canción dedicada al teléfono. Esto podría ser este año perfectamente. Dedicada a un smartphone. mamies ¡Hola, Alice, ¡Hola, Ellen. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! boy O oh, bueno, era el título tan solo. Otro de los países que quedaron en última posición en el 64. Y otra vez empate en última posición. Tenía buena voz, pero la canción no, no era muy buena. Bueno, ya le damos color en el 68 Bueno, un top 3 en el 70. El Vestidos como el de Safura de Azerbaiyán en 2010, pero versión 70. Y bueno, otro tercer puesto por la misma intérprete. Me gusta más esto Y terceros de nuevo. Me encantan los peinados. Se flequillo, por favor! <ríe> Y esta voz... ¡Wow! ¡Qué buena voz! ¡Oh, my God! ¡Qué gran voz para una posición tan mala! elegram Feuer bueno. Feuer nur Feuer Feuer Feuer Feuer ¡Y esto es mítico de Alemania! De verdad, esto es icónico. ¿En qué momento se le ocurrió enviar esto a Alemania? ¿Y segundos? Es Katia Epstein, que ha quedado dos veces tercera, y en la tercera queda segunda. Y segundos de nuevo. Amo tanto a la ganadora del 082, wow, me encanta esta canción, además me la sé también en español, en francés, en inglés, es preciosa, me encanta, de las, bueno, para mí la mejor ganadora de, de Alemania, solo ha tenido dos ganadores, y bueno, con diferencia esta es la mejor, Me gusta mucho la estética de los 80, la ropa, los peinados, los colores y segundos otra vez. Uy, qué joven la, la persona que está delante. Moment mal. la actitud del chico que hay detrás tratando los timbales <risa> bueno 93 año de mi nacimiento y creo que esta no va a ser mi favorita bueno sin duda me quedo con la ganadora con Irlanda hasta el momento Esto es bueno. Uy, están un poco descoordinadas en la coreografía. Bueno, me ha gustado. Últimos en el 95. eliminados en el 96. Uy, este guitar es difícil de aguantar, sereno, eh. Por favor, pónganme una copa porque para aguantar esto... Y recuerdo esta actuación. Fue muy loca. ¿Qué está haciendo ese hombre? Con la otra canción decía que me pusieran una copa, pero es que este hombre se ha pasado de copas. guapa esto no es alemán están cantando en hebreo Stephen ¿de qué me suena este nombre? No sé, pero mejor que no me suene. <risa> Uy, oui, no, no, no blues Al menos ella tiene actitud, porque he escuchado otras canciones movidas, y las cantantes estáticas. Y me gustó mucho Max en 2004. ¡Qué buen gusto! Esta canción la odiaba mucho. No podía ni escucharla, de verdad, perdonadme. Alemania, pero es que escuchaba el hoy No, no, no. Para mí, desde que sigo festival, es la peor canción de Alemania. Y esta canción me gustaba mucho. No no never Muy buena, me gustó mucho que esas lighting. Y bueno como canta Roger Silero. La canción me gustaba mucho, pero he de decir que en directo las voces no. O no fueron suficientes o no empastaban del todo bien. Bueno, y esta canción me gusta muchísimo. Además, Dita Bontis en el escenario. Y bueno, otro triunfo de Alemania en 2010 con Lina. Aquel año me pareció la justísima ganadora. Pero he de decir que con el paso del tiempo fue, fue demasiado el boom de, de Lina. Me hubiera gustado más que ganas con Taken by a Stranger. Yo me gustaba mucho más que Satellite Satellite. O sea, Esa canción también me gustaba muchísimo. Bueno, y él es que es guapísimo. Muy buena canción de Alemania en 2012 Bueno, cascada Cascada en Eurovisión Gracias Alemania Un tema buenísimo y bueno, y la mismísima cascada. Bueno, la bueno, canción tampoco era de mis favoritas en 2014. Muy buenas voces. La chica, la solista es muy buena. Y esto fue muy injusto. La última posición para esta voz. Bueno, a mí me encantó, la verdad. La defendió muy bien, no sé. Es que... Van saliendo canciones que no recuerdo. No recuerdo. Y por ejemplo, Jamie no la recordaba. Para mí no... Canción muy sencilla, muy básica. Bueno, 2017 tampoco fue muy fuerte. Hay países, en este caso es Alemania, que me gustan más las canciones eh, que trajeron al principio que, que en la actualidad. Y luego está esto, que es excepcional. ¡Wow! Buenísima, qué letra. Es preciosa. Él no lo pudo hacer mejor, de verdad. Brutal. Y bueno, otro invento. Es que los intérpretes defienden muy bien las canciones, pero cuando la canción no es buena... Mmm. Vendolik con esta canción, hubiera quedado muy bien en Eurovisión 2020. Además me gusta mucho la voz de este chico. Del estilo... Mira, al final me acabó gustando, pero es que de verdad, ¿a quién se le ocurre enviar esto? <risa> y bueno, ya ha puesto en escena, o sea... Alemania... <risa> bueno, Malin Harris... Qué mal lo pase en la final con los puntos de, de Alemania. Es que ya te digo, él canta muy bien el tema es la canción bueno hasta aquí Alemania su paso por la Eurovisión la verdad que bueno como ya os he comentado hay alguna excepción en estos últimos años que me gusta pero me gustan todas las del 2000 hacia atrás no sé no sé qué pasa con Alemania porque ya te digo llevan muy buenos intérpretes unas voces muy brutales y la canción, si no, tiene, si no tiene poder ya podéis enviar a quien queráis, o sea, al mejor artista del mundo si la canción no es buena no, no va a haber resultado en esto me aplico para, para mi país, para España ya podemos llevar una fantástica voz que si no hay si no hay mejunje como le digo yo ya, ya podemos enviar al mejor artista y bueno, hasta aquí Alemania, de verdad se tiene que agradecer sobre todo, sobre todo la, la actuación de Michel. fue brutal, una letra muy bonita que le podría tocar a cualquier persona. Bueno, y aunque no te tocase, siendo un poco empático, entras de lleno en la canción. Bueno, hasta aquí Alemania en el Festival de Eurovisión, os dejaré la siguiente encuesta a ver qué país queréis que reaccione. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis de darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.